La 132, la 132. De la 107 a la gente de la ciudad de la ciudad. a la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de de la mamá de Mónica Montajara que quiere compartir algunas un saludo y algunas cuestiones con nosotras buenos días para todos eh, eh, como dijo Angélica mi hija está aquí allá. por eso me de ella. por mi dolor pero aquí estoy eh, bueno quiero decir que nosotros viajamos para San Roque y vivo en el estado en el que estaban eh, las puertas abiertas, eh, el lugar donde fue la explosión está eh, en las mismas como quedó, no había nadie, eh, ni cuidado a la escuela, ni, ni un portero, nada, nosotros recorrimos todo, está prácticamente abandonada, y como yo lo dije en un momento, es el monumento a la corrupción de, de la provincia de Neón. Porque es muy fuerte ver eso y saber que, bueno, luego fuimos a ver donde estaban andando las clases, en un nostalgia, donde, no sé, nadie se puede imaginar que ahí estén concurriendo tanto a los maestros como los alumnos. Y lo vi. Eh, cuando enfrente se está construyendo un terrible hoy deportivo, no sé, y, y las maestras nos dijeron que ella siente mucha impotencia de ver que se le está dando mayor importancia a esa construcción, eh, poner en condiciones la escuela donde puedan estar ellas y los niños, eh, dando clases y en eh, mejor situación, ¿no es cierto? Y y seguros. Eh, yo recorrí cada rincón de la escuela con mi dolor, pero vi todas las carencias que hay ahí y da mucha rabia de que nadie se preocupe por la educación ni la, la importancia de que son los maestros. Y, y el pueblito, esos mismos padres, no se dan cuenta de dónde están yendo a estudiar sus niños. Eh, Todas esas cosas dan mucha impotencia y eh, es como que la política es la que manda ahí y es muy importante más que los votos o, o el trabajo que tienen ahí en ese pueblito que pertenece al gobierno, pertenece a la mayoría del gobierno y se estén dueños de, del pueblo. Nosotros pudimos entrar porque fue algo así, sin aviso, nadie lo sabía y pudimos entrar que un grupo anterior que fue, no pudieron, o sea, no pudieron hacer nada. Nosotros sí entramos, eh, Pablo filmó muchas cosas eh, y las vimos. Yo vi todo hasta el último detalle. Inclusive busqué su bolso ahí entre esas cosas que había y, bueno, no estaba. Pero yo abrí cada puerta de ahí y vi el abandono duele mucho todo esto. bueno y quiero mandar un saludo y toda mi solidaridad a las personas de la estación en la cocina de los cachorreros, eh, también quiero decir algo, que eh, muchos han preguntado por la salud y cómo están mis nietas, eh, les digo que están muy bien, que están contenidas por las dos familias eh, inclusive la bandera que yo llevé para colgar en la escuela, supuestamente no la pudimos colgar en la escuela, se la dejamos a las maestras, eh, la coincidencia fue que había una maestra que se había recibido por Moni, y ella fue, eh, después de la explosión y todo en agosto, ella fue a clase allá y están los atrás, desde entonces de hace un mes, un año y seis meses. Eh, mi nieta hizo los pompones para la bandera, mi nieta más chiquita. Eh, la más grande ayudó a, a pintar las maripositas que le pintamos. Mi hermana poseó las letras, así que fue un trabajo eh, conjunto para que yo pudiera llevarlas. Pensé que no me la iban a recibir, pero me la recibieron y luego mandaron fotos de que había sido tolada. Eh, bueno, mis nietas están bien, como les dije. Eh, la chiquita por ahí tiene un, algunos bajones haciendo deportes eh, bueno y como todos la llevamos como podemos eh, tratamos de seguir ah, también quería decir eso de que muchos han preguntado cómo está la causa eh, la única novedad que hay es que los primeros días de noviembre supuestamente se va a dar a conocer el evento de que potás que quiere impugnar y que y no lo vamos a permitir. Y, y yo quiero que quede Clara se lo dije a mi familia y lo vuelvo a repetir que en caso de que él salga libre, yo me voy a cargar. No sé, voy a salir a romper todo, voy a hacer, me voy a destacar con todo, pero yo quiero la justicia para mi hija. Es lo único que pido es eh, justicia. Y que no se olvide, porque el gobierno está queriendo hacer que se olvide que no pasó nada. Y sí pasó. Eh, yo por todos los medios por todo eh, estoy haciendo que no se olvide. Eh, hicimos la familia, hicimos realizar el mural que está en Barra del Medio, en la escuela secundaria donde ella fue, eh, fue eso, su secundario. Y ahora vamos a colocar un relieve que hizo una compañera de ustedes, docente, Gloria, eh, lo vamos a colocar en la primaria de verdad del medio. Pero en la provincia de Neuquén, tanto hoy en el pueblo de San Roque, no se ha hecho nada. Es ¿eh? como que no existió una maestra, no existió Mónica Jara. Y sí existió y ellos la mataron. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. gracias.